El Ayuntamiento de esta ciudad de San Francisco de Macorís organiza el reinado infantil Santa Ana 2018, donde estarán participando niñas de los diferentes sectores de esta ciudad. Gisely Núñez, maestra de oratoria, ofreció los detalles. A mi cargo está la preparación de 17 niñas, hermosas niñas, muy talentosas, el cual han demostrado mucha destreza en lo que es la oratoria.